¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Clash of Cars. Bueno chicos, en el vídeo de hoy vamos a abrir los cuatro regalos que veis en pantalla, que con la nueva actualización de Clash of Cars si reunías todos los caramelos necesarios se podía así que vamos a empezar primero por el de 40 luego por el de 80 continuamos con el de 150 y por último abrimos el de 300 que no sé absolutamente nada de lo que puede salir si coches, si legendarias, si pinturas no sé absolutamente nada me dice mucho estos días chicos para poder traerlo al canal y que todos vosotros lo vieseis así que Agradecería mucho si me dejaseis un buen like. He hecho mientras reunía todos los caramelos necesarios para abrir estos regalos un nuevo récord personal de 92 coronas. Lo estáis viendo en pantalla, no lo he podido grabar. Me ha venido de imprevisto mientras recogía todos los caramelos. Así que no me enrollo más y vamos a comenzar abriendo los regalos. Vamos a empezar por el de 40. ¿Sí? Coche de juguete, coche común que puede salir en cualquier máquina. Pues vale. Bueno, al menos no te dan la opción de conseguir más. Vamos por el. Ah mira una pintura. A ver qué pintura es. Ah vale, que la pintura de regalo. Pues muy chulo, sí sí, muy chulo. A ver el de 150 que es otra pintura, vale chicos, otra pintura navideña, árbol de navidad y ya por último el de 300. Quiero que dejéis un buen like, me ha gustado mucho y allá vamos. Bueno una épica, polar se llama el coche. No sé exactamente qué es lo que hace Bueno, wow, no, épica no, es rara, perdón Bueno, por pues una rara Voy a jugar un poco con este Polar Voy a jugar en la pantalla De El País de Invierno Por si alguno de vosotros No lo habéis visto, ya de paso lo veis Y nada, voy a despedir el vídeo Me gustaría mucho que dejaseis un like Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo so strong enough.